Izquierda Unida del Guadalhorce ha presentado una propuesta para conseguir un modelo de transporte público más sostenible y para garantizar la accesibilidad a toda la población, con el uso del tren en desplazamientos de media y larga distancia y la bici y recorridos peatonales para los cortos. La formación considera que existe discriminación en el transporte y que el servicio público lo utiliza quien no tiene recursos para disponer de privado. Históricamente en la comarca del Guadalhorce, como ha ocurrido en todas las otras eh, ...comarcas de la provincia de Málaga... Eh, ...no se ha apostado por, por el transporte público... ...sino que se ha apostado fundamentalmente... ...por el transporte privado... ...y lo que se han hecho han sido pues, carreteras... ...para que la gente con su propio, medio de, con su propio vehículo... ...se pueda trasladar eh, de, un la, de un lugar a otro. Eh, esta política de, de movilidad... ...de apuesta por el vehículo privado... ...se ha continuado pues hasta... ...sigue continuando a, hasta el día de hoy... Y como ejemplo podemos ver que para trasladarnos al Hospital Comarcal del Guadalorce, que es el hospital de, de referencia, es sumamente complicado llegar en transporte público. Por todo ello y para promover un transporte sostenible e inclusivo propone mejorar la línea C2 rediseñando el recorrido de autobuses de enlace y creando aparcamientos y accesos para bicis y peatones en las estaciones y creando una segunda línea de cercanía en el Guadalorce a largo plazo, conectar la línea C2 con el hospital comarcal y de forma más inmediata con una apuesta política por el tren con reducción del precio de billetes, una ampliación del servicio y la frecuencia con atención personal en las estaciones y con campañas divulgativas. La política de apuesta por el eh, vehículo privado provoca eh, muchas más emisiones de, de CO2 con las consecuencias que esto tiene sobre, sobre el cambio climático, efectos sobre el paisaje, efectos sobre el uso del territorio y desde luego no es eh, el modelo más adecuado a, a nuestro juicio.